La pregunta de Rodrigo Herrera Jiménez. Cuando en un local comercial le pintan en varias oportunidades la puerta con grafitis, ¿a quién le corresponde la pintura? ¿OK? Vamos a montarnos en la cápsula del tiempo y recordar que desde el año 2019 hasta el 2021 marchas fue lo que hubo en este país. Y cada vez que hay una marcha, las puertas de los establecimientos de comercio terminaban siendo víctimas de los grafitis. ¿sí? De las personas que lo rayaban. Rodrigo el día de hoy dice, yo ya estoy cansado de pintar esa vaina, hermano. Yo ya estoy mamado, pues. ¿A quién le toca? Rodrigo, la respuesta directa sería, le tocaría que pintar y colocar bien, organizar bien otra vez digamos las paredes o las puertas persianas, aquel que te las rayó. Ese sería en últimas la persona responsable de resarcir el daño. Ahora vámonos más para atrás porque tu pregunta puede ir encaminada a saber si es el propietario o el arrendatario. En estos casos, la pregunta más directa sería, la respuesta más directa sería... Le tocaría al inquilino, que es el que tiene que mantener el inmueble en el estado de conservación. Vamos a también colocar este ejemplo. Yo te digo, ¿quién escoge el inmueble cuando estamos en un proceso de arrendamiento? ¿El inquilino o el propietario? Es el inquilino. Yo recuerdo un local comercial que queda cerca del Estadio Olímpico Pascual Guerrero aquí en la ciudad de Cali. Con ventanales. Yo digo, uno tiene que ser muy crazy ...para alquilar un inmueble... ...por toda la bajada de las barras bravas... ...que salen del Estadio Olímpico Pascual Guerrero... ...después de ver jugar al América de Cali... ...y al Deportivo Cali... ...tiene que ser uno... ...hue madre... ...uno como no puede haber previsto... ...que si me dan un inmueble en alquiler... ...con vidriería... ...a mí como inquilino... ...es el que me toca que soportar absolutamente... ...cualquier cosa que ocurra... ...pero legalmente hablando... El artículo 2029 y 2030 del Código Civil nos indican que uno es responsable de las puertas, tanto en su parte funcional como en su parte estética. Entonces, arrendatario, antes de alquilar un inmueble, tienes que fijarte en dónde lo estás alquilando, en dónde está ubicado, porque el entorno en donde se ubica el inmueble puede determinar mucho de si te van o no a rayar las paredes, si te van o no a rayar las puertas. Ese es el primer llamado, a darse uno cuenta. Y segundo, que eso es una reparación locativa y en las puertas en el 2029 y el 2030 del Código Civil dice que hace al inquilino el que le toca mantener en estado de servicio esas puertas, incluyendo su parte estética. Rodrigo, muchas gracias por tu pregunta.